Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya empieza a reír. Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Hoy estamos con un invitado especial, que lo traje de Estados Unidos. Estamos con el señor Cuche. ¿Cómo le va, Cuche? Hola, Dando, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Che, mañana estamos de, estamos de fiesta, ¿no? Sí. Se, se ve más o menos. Ok, ok. Che, boludo. Bueno, estamos chicos por ver lo que tiene que ver con... Con este nuevo paquete que se llama Todo en Uno, que trae 12 vehículos, todos eh, premium, ¿bien? Todos premium, sí. Y con un 28% de descuento. Esto no sé si será para todas las regiones o no. Tanto NEA como SA, supongo que sí, calculo. No lo sé. Pero eh, está disponible desde el viernes 23 de abril, o sea, hace unos días, y termina el sábado primero de mayo. O sea, dentro de 5 días más o menos. Por ahí. Bueno, no sé, pero por ahí andará, Prox. Eh, esperen, que hace una cosa. Voy a ir agregando. Voy a ir pasando entre la ventana para que vayan viéndolo también. Igual el ahí nos va tirando los, los nombres y nosotros vamos a ir eh, desvelando a ver si vale la pena comprar el eh, paquete o no, básicamente. Ya no puedo poner a ver, vamos a el... hacer una cosa ahí: captura de ventana. Capturamos. Y les muestro aquí. Ahí va. Bueno chicos, para que lo vean ahí, más que nada, para que lo tengan ahí al toque, pueden ver que están entre otros el 50 TP, el Burrasque, el Carnaval uno Bueno, ahora vamos a ir uno por uno, viéndolo, Kuche nos va tirando y vamos opinando entre ambos a ver qué Qué nos parecen los diferentes tanques que, que están en la lista. A ver, Cuche, tiranos eh, de first, a ver qué onda. ¿Cuál sería el primero? El, primero? Sí. el 50 TP. Ahí va, perfecto. El leco el polaquito tier 8 pesado, que pega unos 4.40, penetra 2.18 con APCR, no me acuerdo. 2.45. Mm. Cortina, ¿no? 2.45 va... Tier 8 está bien. ¿En tier 10? O sea, está, está bien, pero como dijiste, para tier 8. ¿En tier 9, tier 10? ¿2.45, 2.18? Mm. O sea, 2.45 es la estándar de un caza, básicamente. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, exacto Y recargan y... 11.40, boludo Sí eh, Es medio corto, sí mm, Menos 10 de depresión 0.36 de dispersión 1500 puntitos de vida 170 de chasis El chasis no está mal, tío, ¿170? Dentro de todo eh, Sí, o sea, está bien Me parece que es medio troll mm. No es wow pero es medio troll Sí, y torreta Tenemos 2.10 frontal eh, potencia 14, velocidad máxima 35, detección 420, más o menos tirando ahí unos números. Eh, penetración con explosiva 68 y pega unos 560. Eh, Vos qué decís, ¿vale la pena este vehículo? ¿No vale la pena? ¿Cómo lo ves tú? Betiar 10, obviamente. Eh, a mí en lo particular no me gusta el, 50 el 50TP. Me parece que hay otros mejores. De hecho, hay algunos medianos que son mejores. Mm. Por ejemplo. Entre el 50TP y el 122TM, creo que es el chino. Sí, el nuevo, que sale me, hace un tiempo. Me sí. quedo, claro, me quedo con ese toda la vida, porque penetra, creo que más o menos lo mismo con lo que el 50TP penetra con la de oro. Claro, exacto. Y, y no me gusta que sea muy lento. Eso no me, no me gusta. Claro, tiene potencia 14 con 14, boludo, o sea, está re complicado. <coughs> Encima que es lento y, y no penetra del todo bien, yo a mí en lo particular no me gusta. Sí, eh, sí, yo la verdad es que me parece un tanque troll En su tier está, para mí, cuando ve tier 8 Si ve tier 6 es el rey de la fiesta eh, Pero el tema es que cuando ve tier 10 a mí, Y tier 9, o sea Es lo que hablamos el otro día Para mí los tier Algunos tieres 8 están medio complicados Contra 9 y 10 Y yo creo que este es un, uno de los casos Porque imagínate boludo, que si vas a primera línea Contra, no sé como decimos siempre, un Face One, Super Conqueror que están ahí torreteando bien ubicadito. Y habla un ahí, ¿no? Te las clava todas. No, no. Todas. Eh, así que este, de 0 de a 10, ¿cuánto le pones? ¿Aprueba o no aprueba? Aprobamos con un 6, ponele. Uh, de 0 a 10. Un 5 le pongo. Yo le pongo un 5. Ahí está, ya estamos de acuerdo. O sea que este se lleva 5 puntitos. <risa> sí, sí. O sea, yo, yo no lo compraría con plata real. Si tuviera la posibilidad de, de obtenerlo de otra forma Lo compraría de otra forma pero no ah, Maratón, real. ponele Maratón o, no sé, Mercado Negro Claro, uh -huh. está bueno eso Bueno, este entonces eh, Ahí, casi casi a prueba, rasguñando Pero no, no llega, no llega, no, no cumple las expectativas Bueno, después, ¿qué sigue? Después sigue el burrasque El burrasquito El burrasqui y el burrito ah, Este no, no sé si hace falta mucho hablar Creo que ya la mayoría lo conoce A mí me parece un tanque excepcional, boludo <risa> Tiene algunos, algunos puntos negativos, pero con, o sea los si pones una balanza, lo que es, los puntos a favor que tiene, contra, los puntos en contra, es, es, es, está muy bien el tanque en sí. Sí, sí, o sea, tiene lo suyo y encima es como que está balanceado. Sí. Si lo sabes usar, te va a sacar todo el jugo, si no lo sabes usar, no te va a ganar la partida. O sea, tiene lo que tiene un tanque que hoy en día se usa y encima está balanceado, o sea, no te va a ganar una partida. Si no lo sabes usar. Si lo sabes usar, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, piensen que pega 360 para tener unos números. Eh, recarga en unos 19.7. Tiene dos proyectiles. Y tira cada dos segundos la salva, digamos. Menos 6. Bueno, eso sería un pequeño puntito que podría estar mejor. Obviamente tampoco... El, o sea, ya para dejarlo rotísimo sería, ¿no? Si tuviera un menos 7, ya daría joya. Velocidad de apuntamiento 3.06. Que... Sería otro de los puntitos ahí para mejorar. La dispersión de 0.37, que no creo que sea una dispersión real para mí. Yo creo que tiene unos... Un chiquitín menos, ¿no? Es, y si haces autopuntado en velocidad con un buen ping, es tipo un EBR, o se las cavas todas. Después, otra cosa que penetre, pero que el, el tiro va más o menos al tanque es... Es, es real. Después, eh, con munición premium, 2.40. Ahí, si jugás contra tier 10, ahí ya tenés que estar más concentrado y apuntar. Muchas veces porque te va a pasar que O buscar los rivales Porque te vas a encontrar tal vez con No sé, algún tanquecito medio duro Caso por ejemplo Un 430U que es un mediano Que estaría por tu zona tal vez, o un 140 Que no es tan duro pero Te, te puede rebotar con munición estándar Seguro le rebotás a distancia Y con APCR si la apuntás eh, va a tener que tomarte el laburito de apuntar a veces Exacto, sí Después, puntos de vida, 1250. Y ahí está un poquito cortito. Te da, lo mismo de recién. Con, con ti eres alto, tenés que tener cuidado. Porque estás. Suponete que te mostrás demasiado por spotear. Porque tenés buena movilidad. Y justo te la clava un 268, ponés que esté campeando. Una grile. Y te quedas con 600 de vida o menos. Entonces. Sí. Ni, boludo, ni hablar si te ve un Yatan 100 y justo te la clava. No, que, está, te arruinó la partida. Eh, quedaste, quedaste culo para arriba. Bueno, chasis. Uh. Decime, decime. No, no digo, por eso que si no lo sabes usar, no te va a ganar la partida de burras. Ahora, si lo sabes usar, sí es tan caso, es no, muy bueno. Es muy versátil, boludo. Es más, incluso con si le pones el, el turbo le podés usar también como un falso spotter, un falso spotter, spot, digamos. ¿no? Sí, y con el traje que tiene. Sí, después eh, Bueno, blindaje no tiene, o sea, ni lo voy a decir porque cuarenta de frontal ya está listo. <risa> no, no. No existe. Movilidad es lo mejor que tiene. 25 potencia específica. Y fíjense que yo no tengo el... cómo se llama el turbo. O sea que con turbo supongo que sería unos 27. Más o menos. Eh, velocidad máxima 62. Rango de visión... Camuflaje 726. Es, es un cazatanque directamente. Y eh, rango de visión 483 como lo tengo yo con las optiquillas para usarlo a veces. Como dije recién de falso espoteador. Eh, cuche, a ver Blindaje, blindaje, digo <ríe> Puntaje de 0 a 10 Eh, nada no, El Burrasque es un 10 es, Creo que es el mejor tanque De los que hay hoy en día, sacando al lado, no sé El Progetto, por ejemplo Sí. Y si tenés que elegir un Progetto o un Burrasque El Burrasque Y es más versátil, boludo no eh, es Aparte de, es, más, es más Rápido para todo, o sea, es pegar rápido E irte te mueves, sí. tenés más camuflaje, tenés precisión, tenés APCR, tenés todo. Claro, claro, claro. Eh, para, para aquellos que no te no conozcan a Kuche, también por algo lo traigo al canal, en cierta forma es como un poco una palabra autorizada, porque el chabón... ¿Cuánto tenés de puntuación, Cuche, vos más o menos? Eh, eh, 9. Sí, ahora 10.500, más o menos. Bueno, pensé que estaba 9. Bueno, 10.500, o sea, el chabón más o menos algo sabe. Porque tal vez los otros, tal vez alguno no te conoce y dice, ¿y este quién es el que está ahí? ¿Qué, qué sabe que habla? Bueno, más o menos lo traigo por... por primero porque es un amigo y segundo porque juega bien. Juega mejor cuando juega... Bueno, cuando juega conmigo juega peor en realidad. Pero no sé. No sé por qué. Eh, o tal vez yo lo hago peor. Así que no sé. Pero bueno, eh, Entonces yo, me queda mi puntaje. Yo le pondría... Sí, un 9. Un 9 le pongo. Eh... Me parece que sí, es un 10, me parece uno un, que es, ya tendría que ser súper perfecto, pero está casi rozando a la perfección para mí. ¿Y entre burrasque y el progetto? Nah, burrasque, olvídate. Tengo mejores eh, estadísticas con el burrasque que con el progetto. Eh, bueno, el que sigue. El Carnarvon AX. El mini Super Conqueror. A ver dónde está, acá. Con él. Ponele, sí, recontra ponele. <risa> eh, bueno, Carnarvon Action X Bueno, pero este se usa Cuando jugamos a torneos a ver si lo, Este sale de, como piña, boludo Por el tema del DPM porque Está bien, no pega mucho, pero DPM Depresión, Torreta Sí, sí, lo único que tiene es eso DPM, Depresión y Torreta eh, O sea, sí, sí, es verdad Se usa para torneos, eso es verdad y fíjate que la. está bien. La APCR no es lo mejor del mundo, pero 258 está bien. Es la estándar de un tier 10 más o menos. En promedio. Eh, un pesado de tier 10 tiene más o menos el 2.50 y pico, 2.58. Por ahí andará. Aprox. Sí. Eh, pega 230, penetra 2.26, 2.58 con munición premium. 4,71 es la recarga. Eh, velocidad de apuntamiento 2.1, dispersión 0.29 sé sí, si sí, mm. tanto. Para mí no uh, te sí, bastante turbio, ¿no? turbina, no, no. 0.31, 0.32, 33, capaz. Mm. Sí, 0.32 diría. Sí. Un DPM de 2009-28, sí, es excelente. Y fíjense que no tengo comida. ¿eh? Ahora vamos a ponerle comidita por, la, para, para, por el que dirán. Se va a 3054, dispersión de 0.28. Mentira, wey. Mentira. ¿Qué mentira, 0.28 <risa> en... Un, eh, puntos de vida, 1500. El estándar de los pesados de eh, tier 8. No. Eh, blindaje de chasis 130. Sí, más o menos, puede ser. En pero... el chasis igual te entra. Te recontra entra igual. Sí, o, sea, sí, o sea, es un. Es medio al azar, no es como un supercóncro. Mm. Todos dicen que es el mini supercóncro, para mí no es el mini super concuro. Sí, es, es lo. parecido, sí, ponele, pero. Sí. Eh, blindaje de torreta 254 eh, potencia específica 14.48 velocidad máxima 36 camuflaje no importa y la rango de visión 424 o menos porque tengo comida sería unos 410 más o menos por ahí andará eh, y en líneas generales vos qué pensás de este tanquecillo eh, me parece que es lo mismo que el 50TP eh, me parece buen tanque, todo lo que os quieras, pero no sé si lo compraría. De hecho, yo lo he comprado en su tiempo con plata real, mm. eh, pensando que era tal cosa y tal otra, y después me arrepentí, la verdad. Así que ¿Por qué? Yo... ¿Por qué te arrepentiste? Porque después terminas viendo tier 10, cuando tenés un daño de 230, o sea, le podés pegar un E100 si es que le entras y todo, te alinean todos los planetas, sí. y sacas 190 o un E100. O sea, es como que no me termino de convencer eso sí está bueno, como vos decís, es verdad, para torneos se rehúsa y te resirve porque vas a ver tirochos sí o sí, sí, o sí no hay chance. Sí. Y con la depresión que tenés y la cadencia, podés tranquilamente jugar sin problemas. Claro. Pero me parece que es un tanque que lo compraría con plata real hoy en día. Claro, claro. Bueno, justamente nosotros en este, en este video estamos apuntando a eso. Esto es pensando en que tenés que desembolsar dinero real. digamos no no No, no está en maratón, no está en nada. Tenés que... Poner platita eh, Y esa es la cuestión Entonces, la cuestión es esa Si ¿sí ponemos plata por este tanque o no A ver eh, Yo estoy en una encrucijada no en, en, en el Watt Que vengo desde hace un tiempo y es No sé si compraría mucho los premium Ya sea, te diría casi Tendría que ponerme uno por uno, pero Ningún premium pesado de Tier 8 Estoy en esa encrucijada No, no sé si compraría ninguno en realidad ¿Por qué? Porque ven todos tier 10 muchas veces. Y estás en franca desventaja, porque vos vas con tu querido Carnarvon pegando 200, como dice Cucho, 230 y te sale enfrente un Chieftain, te sale un 279 eh, tenés cazatanque como un sé, una grille que te mete un tortazo en la torreta con un jitazo y te, te la clava y te vas con... te quedas con 700 de un tiro la Sarti ni, ni siquiera ¿no? ponele que estás torreteando bien de una buena posición. Ya está, te agarra una T92, te deja 600 de un tiro, te prende fuego. Es como. No sé, yo los pesados premium de Tier 8. No, no, no estoy muy. Muy convencido de comprarlos con dinero real. Pero sí, como estábamos diciendo, en torneo se reusa porque contra Tier 8 va como piña. Salvo. Con todas las ocasiones, si estás torreteando en una buena posición, en un buen mapa, y eh, puedes usar la depresión, va, va como piña. Pero no sé, yo la verdad no sé, no sé si aconsejaría comprarlo. Y, o sea, sí, verdad. sí, sí, sí decime, decime. Ay, Es como te decía, que si se alinean todos los planetas y tenés toda la suerte del mundo, el tanque te va a sacar fruto. Si te manda el tanque ideal, Teen y no sé, tiró todo tiro ocho, y bueno, la vas a pasar bien. Mm. Pero después es muy. muy circunstancial, me parece. Sí, sí. sí, además pensar que con las explosivas te van bajando de Un tier 10 con explosivas te va bajando un montón igual No es que te saca 70, 80 eh, no. Boludo, tener no sé Un FB4005 ahí por atrás Te meten explosión en la torreta te, te baja 800 Un tiro, boludo Por eso, aparte sí. ponerle que No sé, decís, bueno, no voy a combatir contra los pesados Bueno, te va contra los medianos Sí, los medianos tienes. 907, T62, Leopard, STB1, o sea, te la van a clavar toda igual. Claro, boludo, olvídate, ¿no? Y poner, algo más, más tranqui, un 140, ponele. Boludo, te, te rompe todo igual. Se asoma torreta, <risa> te las clava todas, el chabón te tira oro. Ya, o sea, te metes el blindaje. Por eso, para mí hay un tema que en el bot está desfasado, que es el tema de los blindajes. O sea, está hecho como para que. Salvo que rebotes, algún tirito, pero si no te las clavan todas, todos. Todos se clavan todo entre todos, me parece, boludo. Eh, con las hits zarpadas que hay De, de 340 rara, rara vez vas a poder ganar Contra un tier 9 Tipo Phase 1 o un tier 10 Yo que sé, tipo Super Conqueror contra este Nada, a tener chance eh, Entonces De 0 a 10, ¿cuánto para este? Eh, yo lo voy a separar en 2 uh -huh. Para torneos sí. Podría ser un 8 sí. Para aleatorias, para mí Me parece un, un 5 también Bien, yo para torneos, eh, para mí, va como piña, le pondría un 9. Me parece muy excelente tanque para torneos porque o sea, lo, lo, lo llenas a, a tiros. Por ejemplo, tenés un IS-3 enfrente o un Defender, por poner un Premium. Estoy hablando de monotiro ¿no? Si me pones un IS-3A, ya ahí no me gustó tanto. Pero por ejemplo, un, un Defender, de enfrente, cuando el chabón te mete un tiro, vos le metes 3. Y en esos tres capaz que le haces munición, lo traqueas. Eh, le, le rompe eso que sea algo, módulos y el chon, te tiró en la torreta y no te la clavó y bueno, estás medio está medio complicado él. Sí, sí, de hecho mira, voy a agregar un, un paréntesis. Mm. De los Carnarvon hay dos, uno que es este que es el premium otro que es el de línea. Sí. El de línea es muchísimo mejor porque sí, mejor. en vez de, de sí. 2.30 saca 2.80 sí. por daño promedio. Y bueno, está no te da créditos, pero si estamos hablando para torneos, uno no quiere buscar créditos. No. Entonces, para torneos.. Convendría más el de línea, que técnicamente es gratis, y no pagar por este, digamos. Exacto. Ahora, si es para tanques premium, bueno, yo en particular no lo recomiendo. Claro. Eh, entonces, y bueno, y para lo que es eh, ladder, para lo que es um, batallas random, aleatorias, y yo le pondría, sí, un 6 puntos, ponele. Un 6 puntos, porque a prueba, pero. Pero porque vas a ver tier 8 alguna vez y ahí sos un 10, y cuando ve tier 10 sos un. Un 4, entonces haciendo 4. más... Claro, haciendo un promedio ahí, más o menos quedan en 6. <risa> algo así. Eh, así que bueno, ahí tienen nuestras recomendaciones. ¿El que sigue cuál escuché eh, Después tenemos el Tier 3, el Ghost Tractor. Bueno, ese lo puse en la comparación. La verdad es que yo no lo tengo y... Y la verdad es que... No sé, me parece medio de relleno por ahí. Yo no sé si vos lo conocés o lo jugaste alguna vez. Yo este no... Creo que lo jugué una vez, no sé si estaba en un evento o algo así, pero yo la verdad que de tier 3 para abajo no tengo mucha idea de los premium. Sinceramente no recomiendo los premium bajos porque no. a veces hasta no usas ni siquiera los tier 7, mm. menos vas a usar los tier 4, o 3, o 2. Sí, no, no, no. Es más, es, es más que nada para tipo para hinchar las bolas y tenerlo. pero Tipo coleccionista, pero no, no, no mucho más que eso. Exacto, sí. De hecho esto me parece más que los típicos... Tampoco, menos pagaría por un tanque tier 3, 2, ni 1, o sea, así que... Claro. Prefiero conseguirlo de otra forma. Seguro, seguro. Eh, bueno, no sé, yo... Acá por lo que veo, ¿no? Es daño promedio a 110, me parece que tiene un daño excesivo. O sea, está muy bien para hacer un tier eh, 3. Bastante, bastante bien. Pensá que el, el daño este es el que tiene un tier 5, 110. Eh, como un Panzer 4, por ejemplo. La recarga es de 5,27, excesiva. Pero también se puede bajar, supongo... Eh, Depresión de menos 12, mirá. Menos 12 tiene, boludo. Ah, es un interesante. Radio. Y la dispersión hermosa, 0.53, boludo. Es un kb 2 boludo. DPM 1200, punto de vida 570, blindaje de chasis 14, 14. Potencia específica 15,24. Mirá, a pesar de ser una momia tipo TOC, pero se mueve bastante bien. 15,24. Eh, bastante, bastante bien. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que nadie dice que los tanques de tierra bajo sean malos. Lo que pasa es que después no se usan. Uh -huh. y pagar algo que no vas a usar... Eh, no le no, no, no veo sentido Claro, sí, sí, yo pienso lo mismo eh, Bueno, camuflaje 266 Y rango edición visión 330 no, no podemos decir mucho más que eso Porque la verdad es que yo creo que lo usé en la cuenta Sheriff Una o dos veces, ponele No creo que más Y la verdad es que no recuerdo no recuerdo el tanque Y este r 3 tampoco creo que Cambie mucho la, la vara de, de, de, Del paquete en sí eh, Bueno, el que sigue Porque la verdad es que no ¿qué, qué, qué opinión vamos a dar si no lo conocemos, no tenemos idea por eso no, más que eso... Ya fue. Para un torneo puede servir, pero más de eso... No. Sí, o para salir para, estar con tus amigos boludeando y decir, bueno, che, sacame un tier 3 para hinchar la bola, bueno, saca esa porquería, <risa> pero... Una vez por año. <risa> claro. Bueno, después viene el Hawk eh, 30, pero mm. de tier A ver, Hawk 30. Ligerito de tier 8. Eh, bueno... Pega 240, penetración de 187 munición estándar tiene APCR. 1080 velocidad de proyectil. Y la munición premium pega 240 obviamente. Penetra 250 con hit. Y una velocidad de proyectil de 1145, lo cual para hit está, para hit está bastante ah, bien. Sí, sí, 1145, una hit. Por lo general van a 800. 800 y piquito, pero bastante rápido. Lo que, pasa, lo que pasa, boludo, imagínate que vas con un ligero Y que tiene una munición Hit, como premium Que va a 800, no se la, no se la pegás a nadie boludo, En velocidad No, no, en no, realidad. Hasta, hasta que llega el chabón ya diste la vuelta al mapa boludo. Después, bueno, lo bueno de los Lo típico, bueno de los Ligeros alemanes La munición HE, la High Explosive O Alto Explosivo, 102 y pega 320 eh, lo bueno no es tanto el daño, es que a veces con esa explosiva lo va rompiendo de a poco al, al rival y eso está bueno. Eh, recargan 6,08, velocidad de apuntamiento 1,97, menos 10 de depresión, 0,34 de dispersión, 1,150 puntos de vida. Eh, de mucho cuidado porque es lo mismo. Tier 8, bestia 9, bestia. Tier... Justo tenés, te apareció un T-30, te la clavó de tier 9. Sí, sí. Y 1,150, te metí una explosiva, un T-30, ponele, esperando que aparezca un ligero. Y te mando un peso, bro. Se, se termina la partida. Eh, 25 de blindaje frontal de chasis, 20 lateral, 20 en la torreta. O sea, no, no. Sos papel y glacé. Lo que sí, la parte rica del vehículo es esta potencia específica. Está bien, yo lo tengo con el turbo, pero si no, tiene unos 28.3 más o menos de potencia específica. Y con el turbo llega a unos 30.39. Velocidad máxima 74. O sea, la movilidad es de lo mejorcito que tiene este vehículo, obviamente, si no tenés eh, ningún tipo de blindaje. ...se compensa con la movilidad. Eh, camuflaje, yo lo tengo 493, pero no, no es lo máximo que podría llegar. Podría tener un poquito más incluso. Pero es que la verdad es que no, no, no lo uso nada este tanque. Y rango de visión 482. Bien. No sé qué, qué opinión tenés del tanque. Si lo conocés, escucho, ¿no? Le eh, sí, lo he visto un par de veces en partidas. Yo creo que lo usé una, una vez, creo, no me acuerdo. Pero la verdad que mucho no me llama la atención tampoco. A mí los ligeros en particular, sacando de lado un par, no me llama mucho la atención. Pero... ¿Los así, ligeros como en vos, general o alemán Next. No, los ligeros en general. Mm. Así como vos dijiste, por las características, se lo ve bueno, sí, perfecto. Ahora, cuando vos ves tier 10, estás muy limitado con los ligeros. Todos los ligeros en general. O sea, hasta el EBR mismo está muy limitado. Lo que pasa es que, bueno, algunos se, se la bancan mejor que otros, obviamente. Sí. sí pero las características están bien para un ligero, o sea, tiene APCR, tenés hit tenés una explosiva que penetra bien tenés camuflaje, tenés velocidad tenés, tenés todo o sea, Depresión. lo que pasa es que hay que saber usarlo sí, hay que saber usarlo bien y si le sacas el jugo está bien me parece un ligero bastante bueno eh, sí, sí, yo pienso lo mismo, lo que pasa es que contra sí, lo mismo, contra tier 10 estás, estás en el horno, o sea, tenés que usarlo como un medio, porque te vas a spotear y te van a ¿Te vas a comer una de cualquiera que esté por ahí medio escondidito, bueno, muchas veces no sabes eh, quién está de enfrente, o sea. Tenés un chabón que vos no, no esperas que esté justo ahí y te, te comiste una bomba de un caza, de un mediano, un, como te decía, un T30. Te metió una explosiva, no sé, te bajó 900 un tiro, ah, ya está, listo. Sí, te a, sí, sí. Tenés que ir a jugar al lado del la arty después. Pues. Aparte ponele que, no sé, vos te mandás a una posición a spotear sí. y, no sé, del otro equipo se manda un ligero también a spotear y a ese ligero lo están cubriendo o más o menos le siguen el, el rango para ver si hay algo que cerca por ahí para pegarle y te llegan a ver a vos ya está, fuiste, está, fuiste. porque te sacan, no sé un 10 te saca 400 mínimo minimizo, sí y, y ya, ¿cuánto te quedan? 700 de vida, 800 de vida bueno, mm. ya está, listo, no sirve para nada Ahora, no. diferencia a diferencia de otros ligeros, quizás tienen la posibilidad de irse a la mierda o tener más camuflaje no sé yo lo que pienso, mi pregunta es la siguiente ¿para qué voy a comprar un ligero premium de la nacionalidad que sea, si Tenés el EBR 75FL Que para mí vale. es una bestia Lo comparado con todos, los demás Sí, sí, también, o sea Los dijeron en particular, los tiro hechos, casi ninguno sirve Sacando de lado dos Uno es el EBR y otro es el LT Ah, el LT, retróleo, ese O sea, tenés literal Tenés una nación y otra Los demás no sirve nada, a menos que bueno seas un Ultra mega jugador con mucha experiencia uh -huh. Sí, sí, sí Te lanzás eh, si va, ah, bueno, me compro este tanquecito, voy a spotear. Si sí, te vas a comer una. Con eso, no, no. Tenés que tener muchísimo cuidado. Saber que el que. A ver, tenés que saber que tenés alguno que te cubra. Y otra cosa, que es que no te mandes a spotear de entrada con estos tanques así que no. Que, que son rápidos, ligeros, pero no es un EBR. Porque muchas veces pasa que al principio de la partida se van a spotear y no pegaste. Eh, no, nadie pegó un tiro y vos ya estás con un cuarto de vida. Porque. Te cagaron a tiros el equipo rival y el tuyo todavía no pegó nada pues se están acomodando los casas los medios están viendo para dónde ir. Es muy chivo usar este tanque, muy jodido. Muy jodido. aparte no, ten, no tenés blindaje. Suponete que al arti se le da por intentar pegarlo a lo ligero. Te la llega a clavar o te llega a pegar cerca, medianamente cerca. Cualquier arti te va a sacar de 450 para arriba y te va a romper todo encima. Sí. Ahora, esa diferencia la tienen los CBR EV, los en realidad o el LT o los rusos, digamos. En, digamos, tienen algo de blindaje o son troll O sea, ponele, vos si alguna verde la apuntas mal por pues ahí le rompes la rueda y no le sacás sí, HP nada Y eso te sirve Obvio, toda la vida, sí podés, podés zafar, y lo mismo al LT, vos le pegás y el LT no es tan blandito De, de hecho, ha rebotado ya Panzer 100 en el LT No sé sí, cómo, sí, pero sí. ha rebotado sí, sí, sí. Bueno, eso te puede salvar a veces Sí, totalmente Así que, de un 0 a un 10, ¿cuánto le pones a este? Para comprarlo por dinero real eh... No, este, este creo que no lo compraría Preferiría comprar el 50TP Por ejemplo, pero este no lo compraría Así que, no sé, un 4 le pondría Sí, sí, yo también, yo le pongo un 3 <ríe> Le pongo un 3 porque no, no O sea, 4 y 3, 7 3.50 de promedio No, no, no O sea, volvemos a lo mismo, son taques que no se compran con plata Si se pueden conseguir de otra forma, de hecho creo que está en el juego este ¿El eh, son mejor con... Sí, lo puedes comprar desde el juego con oro, digamos si lo puedes hacer ah, sí. de otra manera, buenísimo. Sí, sí, está acá, está acá. Hawk 30, exactamente. Eh... Sí, no, yo la verdad... Lo resumo así, no recomiendo ningún ligero de 8, salvo LT, recontra troll, rebota tiro de, de, de, de cosas que no podría rebotar, y el EBR 75FL. Eh, la, tiene un aimbot asqueroso, te la clava todas, a 700 kilómetros, te las clava... Todas, boludo. Te da una bronca jugar contra eso, boludo. Sí, sí. Me acuerdo que. En, no me acuerdo si era en Frontline o en un mapa jugando en la Random, el chabón, un EBR, el 75 de FL, el Premium, saltando una loma, haciéndome autopuntado, me clavó los dos tiros, boludo. Saltando en el aire. Eh. Diga, nada, listo, no juego más, boludo. Dice Alt F4. Eh, el no, no, no, déjame hinchar, boludo, tremendo. Bueno, entonces este quedó con un 350, cero, no, no, no va. Otro, el que sigue. A ver, el que sigue, después tenemos el eh, ISM, no, IS-2M, IS perdón. Ah, el IS-2M, bueno. Acá, como yo no lo tengo, eh, les puse el IS-2 Shielded, que en realidad es básicamente... A ver si no creo que esté ese, me parece que no estaba en la, en la rama, a ver. No, no, no, está el... No, no está. Eh, yo les puse el IS-2 el Shielded, que es, básicamente es muy, muy parecido, o sea... No tiene grandes diferencias y si lo equipas bien y le pones todo full power, colorful, te queda más o menos algo como esto. Pega 3.90, penetra 175 con munición estándar, con munición a PCR penetra unos 217. Eh, y con explosivo penetra 61 y pega 530. Recarga en 9.69, lo que no está mal para el daño que pega. Pero tenés acá uno de los problemas, ya empezamos con los quilombos, que es menos 6 grados de depresión. Muchas veces te vas a quedar justo en una lomita y no te va a bajar el cañón. Otro de los problemitas que tiene, 2,98 velocidad de apuntamiento. 2,98, no te cierra más esa retícula. 0,38 la dispersión. Um, 1,230 puntos de vida, 100 de blindaje de chasis frontal, 90, 60 trasero y lateral. La torreta exactamente lo mismo. Potencia específica 12,79. Obviamente es medio lenteja. Tampoco le podemos pedir mucho. Es un pesado. Eh, camuflaje no tiene. Rango de visión bastante ciego. Con comida y, mmm, y habilidades. Bueno, también me falta igual. Conciencia. Eh, pero no va, a pasar, no va a llegar ni a los 400. Ya te digo. Eh, y cuche cómo lo ves a este, al IS2. Me parece que en el tema de los IS son todos iguales, todos. Sí. O sea, cambiará un cachito, algo. Todo lo que es IS2, is 2 ISU el IS. Hasta, ¿no? hasta la ah, línea. Claro, sí. sí, sí el IS2M, el, todo lo que es el IS, el Shield, el, sí. son todos iguales, no cambian mucho. Así que me parece que creo que hay uno en dentro del juego, que es el KB122, si no me equivoco. Sí, que es lo, es lo mismo, es lo mismo que los IS Y la tenés posi la posibilidad de comprarlo dentro del juego. De hecho, creo que es más rápido que todos los IS normal. Tiene un mejor motor. Sí, tiene 15.05, eh, mirá. Acá lo estoy viendo. Sí. Así que yo no, no lo recomendaría comprar a este tampoco. Eh, si tenés la posibilidad, volvemos a lo mismo. De comprarlo de otra forma, sería mejor. Porque vas a comprar un tanque que después o va a quedar ahí tirado, o no le vas a sacar el jugo, o vas a mandar la partida Tier 9 y lo vas a querer vender. No te va a servir. Ahora, si vos compras un tanque que es un poquitito mejor en el sentido de motor, y lo puedes comprar sin poner un peso o un dólar, por lo menos no vas a estar tan arrepentido. Sí, y además, eh, mira la única diferencia entre el KB y, el, los, y la línea, todo lo que estamos diciendo de los IS, IC2G, y IC de línea, todo eso, es que este tiene, el el KB122 tiene el chasis del KB85, que tiene en vez de 100, tiene 75 de frontal, tiene 1200 de vida, un poquitito menos, pero en cambio de eso te da más potencia, ¿bien? 15,05% tranquilamente podría ser la movilidad de un mediano, de un mediano pesadete digamos, no no, no de un mediano ligero, pero sí, sí. de un mediano medio lenteja medio lento, 15.05 no está mal, porque te da la posibilidad de si en un, fuiste a un flanco y estás ve que se está cayendo a pedazos, te da la media vuelta y te vas ¿Entendés? con 15.05, ahora con 12 y darte la vuelta estás complicado exacto, te paraste con el 10 12 m en un lugar que ya te empiezan eh. a matar todos los aliados y ya Atá. está listo, tiene que Nada, no, rezar, empezar a rezar. Eh, y después lo, lo otro que yo lo veo positivo, siempre creo que en el juego, dentro de los parámetros normales, tener blindaje un poquito. A ver, de 75 a 100 no te va a cambiar la vida en nada. ¿Bien? O sea, es lo mismo. Te van a entrar, un tier 9 te las clava igual, con 75 de frontal o con 100. Te va a hacer pelota igual. Entonces, la verdad que antes que eso, realmente. Lo tenés en la línea, el KB-122 Lo puedes comprar con oro, ¿cómo conseguís oro? Bueno, te metes en un clan que juegue Clan Wars, que juegue... ¿Cómo se llama? Sí, sí, mapa global y todo eso, y podés ir ganando oro Y clan war también, y obviamente Si no, jugando torneos, entonces juegas un par de torneitos y vas juntando el orito Y lo vas comprando de ahí eh, Antes que tener el... Que comprar el paquete con dinero real, ¿no? O sea, siempre pensando en, el, en los demás O sea, en ustedes que están del otro lado y dicen Eh, tengo la plata, lo compro, lo compro, bueno Estamos dando nuestra. Nuestra visión. Realmente. Es lo que hablamos la otra vez. O sea, todos los que son tier 7 van a ver tier 9. Entonces, ya ahí tenés. Están, que los tier 9 están muy rotos algunos. Y los tier 7 están muy. Sí, sí. O sea. Los tier 7 no, no, hay un montón que no están adaptados para ver tier 9. Algunos ni siquiera para ver tier 8. O sea, imagínate. Ver un tier 9 bien. Full power o, o uh -huh. alguien que lo sepa manejar bien, y bueno, la vas a tener muy complicada. Y pensá que tranquilamente con este, como decimos siempre, los tier 9 tenés, boludo, que tenés infinidad de tanques que están recontrasarpados, que están totalmente listos al campo, para salir de campo de batalla contra eh, Tier 10. Y este está no, preparado sí. para ver. El 10-2 este está preparado para ver tier 8. Tranquilo. O sea, del pendón de tier 8 y le haces partida. Ahora, un tier 9 ya te queda. ...lejísimos. ¿Te pueden, salir vale. ¿Te pueden salir buena partida? Sí, te pueden salir buena partida. Podés tener un... Sí, sí, pero... Lo que decimos siempre, te pega un de Tier 9... ...y vos con 1200 puntos de vida... ...es que... Pff, ...ya te bajó 700 un tiro. 600 un tiro, ¿qué queda? Con 500, 600. <risa> o mismo un caza. Un T30, un T95... ...te sacó la mitad de la vida. Bueno, vos... Ahí está, ponete. Eh, vas a la zona de pesados con tu is 2 ¿no? Dejás que otro pesado... Más pesado, tier 9, vaya adelante eh, Y vos vas atrás Y te aparece un T95, ¿y qué hace? ¿A dónde te metes con 217? por eso, no, no O sea, no, no servís para nada eh, estás, estás muy complicado Por eso, a ver, entonces Digamos, de puntuación de 0 a 10 ¿Cuánto para este dice 12 m Me parece que de 0 a 10 eh, Yo le daría un 7 sí. A mí me gustó el tanque Ahora no estoy muy acostumbrado a jugarlo, pero me gustó bastante, así que yo creo que le pondría un 7, sí. Bueno, eh, yo le pondría para mí un 5. Un 5 porque me parece, a ver, en su tier me parece excelente y me han salido buenas partidas. Yo de hecho, mirá, mira, ve las estadísticas, tengo casi 1800 de daño promedio con este tanque. Eh, y es un tier 7. Pero que a mí se me dé bien el tanque no significa que, que para el jugador común o para, para los demás sea bueno. A mí yo tuve la suerte que se me da bien. Pero el tema es que ya te digo, vas a ver tier 9 y estás en el horno. Por eso sí, no. Sí. no es, es el típico tanque que si se alinea todo, te va a salir una buena partida. Sí, best tier hay... 7 va como piña, best tier 8 va bien también. Si ves un ¿Ves Defender, ponele, empezá a, a irte para el otro lado, ponele, pero más o menos claro. podés hacer alguna cosita, porque el, el tema del Defender no es que sea tan difícil penetrarlo, porque si sí, cuando doy 7 le entras joya, pero el chavo te va a meter una bomba de 560 y <ríe> ya estoy claro. listo para, claro, estoy listo para, para el velorio, boludo, me has, ya Sí, está. ponele que no no el Defender, ponele que el Defender, no sé, justo se te da, el, se da la, la casualidad que te da el tiro, te pones un Scorpion atrás, ponele, oh, qué lindo, el, lindo. el Scorpion te Claro, todo. Sí, sí, no. Te va a cargar a PCR, te va a cargar a Premium. ¿311 tiene? ¿Cuánto es? ¿311? Parece. Sí, 311. Ya está, listo. Métete el blindaje en el bolsillo, bro. Eh, lindo, te mete un bombazo la Arti, te dejas tuneado. Obviamente la retícula, el tamaño de la pantalla completa. Y encima el Defender te la clava. Ya está, listo. Marche presa. Sí, sí no, ya está, listo. Te sacó, ¿cuándo? Tres cuartos de día no sé, la mitad de la bueno, vida ¿no? te, Vamos a redondear, tenés 1.200, 1.230 pero Rondeamos 1.200, el Defender sí. te mete 500, ¿qué te quedan? ¿700? Sí Bueno, te quedan 700, la Arti te metió Ahí tranqui, 400 340. Bueno, bueno sí. 300, ponle 300 Listo, te quedan 4 gambas para, para vivir Y va... no pegaste un tiro por ahí No, no, no, Que okay, es no pegaste un tiro Y después el Scorpion O un T30 te mete <ríe> Una explosiva <risa> nomás <risa> Después lo querés vender, después esa partida lo querés vender el y Es así. Sí, sí, después cerrás el juego y te vas a jugar eh, Clash Royale, boludo, olvídate. <risa> te vas a jugar eh, Among Jazz. Bueno, entonces, este, vos le pusiste 7 y yo 5. Queda 6.50 sí. por promedio, más o menos. Sí, no, no, más o menos. Bueno, eh, el que sigue. A ver, después tenemos el ligero alemán del otro, el M41. Eh, el ah, 6. 7 más 5, 12 dividido 2, 6. Clavado. Aprobado. ¿Aprobó? Sí. Eh, ¿Cuál me dijiste, perdón? El 41, el uh, ligero alemán. Sí. El no. Bulldog. Bueno, el Bulldog. Yo este lo conseguí en el Mercado Negro hace como 3 años, 2 años, por ahí. Eh, daño promedio 240, penetración 182. La hit penetra 250. Es bastante similar, es el cañón del del Hawk 30 muy similar, digamos, ¿no? Recarga en 5.45, velocidad de apuntamiento 1.65, eh, depresión de menos 8, 0.35 de dispersión, daño promedio 2.600, 1.100 puntos de vida, blindaje 25, 25, eh, potencia... Bueno, acá para mí este es el handicap, este es el punto negativo del tanque. Tiene, para mí tiene dos puntos negativos grosos. Uno, en la potencia, la velocidad está a 72.4, está perfecto. Potencia de 20,92, es la potencia de un mediano, básicamente, un mediano, ahí medianito, ni el más rápido, ni el Lancen ni el Panther 8,8 que tiene potencia 16, o sea, está ahí en el medio, pero este es un ligero, bro, ese es el tema. Es más pesado, sí. Eh, claro, camuflaje tiene 562, no está mal, y rango de visión 465, pero el tema es, fíjate el, el perfil que tiene, es muy alto, bro. es un mediano, chabón, esto. Si este vehículo tuviera una potencia de 26, listo, vamos. Porque le pones el motor y va como piña. El turbo y listo. Pero a este, le metemos el turbo es que se va a 22 Te se seguí quedando corto. Y ves tier 10. Entonces... Sí, aparte es como es como grande en sí el tanque. O sea, el tier 10, es más raro que te agarre el tiro. Okay. Y... Ponele un, a otro, no sé, ponerle al Hawk mismo. Hmm. Por ahí te agarra el tiro, depende, no sé. Es más mucho chiquito, más bajito. Tiene más bajo, sí. Eh, si acá se lo estoy mostrando, ahí tenés el Hawk. Y acá tenés. Sí, es como más más ancho incluso. Sí, eh, sí. sí no, yo la verdad que este tanque no. Lo dejé de jugar, no, no me gustó para nada. Y la verdad es que yo a nivel personal no lo recomiendo para nada. Yo a este tanque le pongo un 2 para mí. Así, <risa> lapidario. Eh, bueno, en mi caso yo lo, lo gané en las cajitas del mercado negro, ¿viste? Sí. O sea, con las aves. Sí. La verdad que ni siquiera lo, lo jugué, no, no tiene ni una partida, lo vendí directamente. <risa> o sea, sí, no, no me parece un buen tanque para ser ligero. Es lo mismo que el Hawk, y para eso me quedo con el Hawk. Todavía. Eh, no, sé, no sé, la verdad que no sé qué característica tiene buena, digamos, como para decir, bueno, a ver, vamos, vamos a comprarlo. Y bueno, la, la explosiva, ponele. Sí, pero es lo mismo que el Hawk. O sea, sí, algo sí. que lo, lo diferencia el Hawk creo que no, no tiene nada. O sea, no. Prefiero el Hawk y el Hawk no lo prefiero, entonces, bueno. Cero. Eh, sí, que cierra la velocidad de apuntamiento, 1,65, manel Sería. Claro. Sí, pero el Hog creo que también apunta rápido, entonces. 1,8. Eh... ¿Tres? <risa> sí. Nada <risa> no, no, más rápido. No no. no, no, este no, no. No va, no va, chicos, no va. No. Eh, el que sigue, no sé cuánto nos quedan ya. 3, 4 deben quedar. Eh. 5. Ah, dale, vamos, con el que sigue. Después queda el Tier 7, el Steyr WT. El este el Krupp Steyr Waffen De casa, este, no este a mí me gusta, me gusta, me gusta. Tiene el cañón del... Yo no sé exactamente, ¿sí ¿es el l 70 Sí, es el, que, el cañón del Panther 8. Sí, es el mismo. En realidad es el... El viejo cañón, porque en realidad el Panther 8 está pegando 2.80 ahora. Sí, él saca Ahí. 2.40. Este saca 2.40. Eh, 203 de penetración que tiene 237. Sí, lo sí, ¿no? mismo. No. Exactamente igual. 237 eh, recarga en 5.97. Eso es lo bueno, ves la recarga que tiene 5.9, 5 migas. Si le metes comidilla, eh, está recargando en 5. Sí, 5.7. Velocidad de apuntamiento 1.71, depresión de menos de -8, dispersión de 0.30 la expresión de 0.30 es un 0.32 real DPM 2500, puntos de vida 800, blindaje de chasis 20 Nada. Eh, potencia específica 16.52, no se mueve tan mal, velocidad máxima 39 camuflaje 702 rango de visión de detección 494, pero yo lo tengo con esto que se lo sacaría ya mismo pero, Sí, vamos a meterle esto vamos a meterle las eh, las ópticas en vez del telescopio porque se puede usar como un medio. Y se va a unos 4.35, ¿bien? Pero como siempre vas a estar atrás de un arbusto o algo de eso. Es indistinto realmente, porque como gira la torreta completa y... Eh, y entonces podés usar el telescopio, es indistinto. Pero yo le, le trato de usarlo con un poquito más de movilidad. Eh, ¿Vos este lo jugaste, Kucho, no? Sí, lo, lo jugué, lo jugué. ¿Y qué te pareció este? mira yo acá te voy a contradecir. Ajá. Uh -huh. Poco hoy estaba bueno. a mí Yo lo, la verdad que parece excelente el tanque con las características que tiene, ¿viste? Sí. Parece muy bueno, uh -huh. pero después te das cuenta que no es así. No me parece del todo bueno. Sí, lo, lo que tiene bueno es el... Tiene cadencia, tiene buena penetración. Es tier 7, o sea, vas a ver tier 6, vas a ver tier 8 y no la vas a pasar tan mal. Uh -huh. Pero después te vas a dar cuenta cuando empezás a jugar un par de partidas que los tiros empiezan a ir a cualquier lado, los 237, o sea, la munición sí. especial, empieza a rebotar. Eh, cuando te tenés que ir, te vas lento, te las van a clavar todas, te vas a dar cuenta que no es tan bueno el tanque en sí. Claro. O sea, yo lo, lo jugué un par de partidas, le di posibilidades, tipo le puse eh, comida, lo equipé bien, buena tripulación, le puse a PCR, qué sé yo, y como que no me seguía funcionando el tanque. O sea, es como que al fin y al cabo, yo lo di de baja. O sea, me pareció muy bueno, pero le di de baja. Claro. Y encima creo que yo lo había comprado con plata, me parece. Me parece, no estoy seguro. Dinero real. Sí, pero le di baja. Claro. Eh, sí, yo lo que veo mal del tanque, que, o sea, lo que va a costar que si lo compras, que le agarres la mano, es pegar 2.40 con un caza. Digamos, cada vez que vos disparás con un caza, a diferencia de un mediano un, o un pesado, te estás exponiendo a que te vean. Incluso con los 15 metros y todo, porque a veces te pueden detectar igual, porque ahora está el cosito ese de menos 15% para detección atrás de un arbusto. ¿Cómo se llama este? El... Bueno, no me acuerdo. ¿Cuál cosito tenés para Para poder ver que le saca un 15% de visión a los que están detrás de un arbusto y eso? Equipamiento nuevo, sí. Exacto, exacto. Escape silencioso o algo así. El otro, el otro. Sí, a ver para ver si está acá. Ah, equipo de radio. No, este. Sistema de visión del comandante. Menos 20% del ocultamiento de los vehículos detrás del follaje. Está listo. Cagaste, bro. Entonces, entonces eh, sí. Cuando vos para si pegás 2.40 Y tenés la chance de que alguno te vea Y si tenés un mediano de tier 8 por ahí dando vuelta Y te mete una bomba de 300, 400 o sea, Por eso, no, no Tenés que jugar o sea, a que no te vean Esa es la clave con este en particular Exacto, y no en todos los mapas se puede eso No, no en todos los mapas se puede Porque, por ejemplo Por decirte un ejemplo claro eh, Una ISU, está bien no, no tiene nada que ver, pero por ejemplo un Scorpion ¿No? Que también tiene torreta. El escorpio está bien, te meten la bomba, pero con el escorpio puedes pegar uno de 550. Está bien, te pusiste pero vos metiste 550. ¿Entendés? Se la devolviste. Claro, en cambio con este metés 240. Sacaste un low roll de 190. Y si la puta madre. Y te comiste uno de 400 y si no, el intercambio salió rento. Por eso, aparte, al ver tier 8, el tier 8 te clava 400 tranqui y vos le a meter, como dijiste vos, 190. Sí, y ve tier 9 también este, ¿eh? Así que... Por eso. Eso es pollo. <risa> Eh, sí, de un 0 a un 10, ¿cuánto le pondrías? Eh, no sé, yo le pondría. Yo le pondría un 5. No es malo el tanque, pero. Es difícil. Eh, no me convence. En sí es difícil. Eh, yo le pondría un Un 7. A mí me gusta el tanque. Me parece bueno, me parece muy difícil tener que agarrar la mano. Pero una vez que le agarrar la mano y sabés que siempre tenés que estar. Eh, trata de que no te vean a diferencia de otros casas que tal vez no te importa tanto que te vean Como le decía recién el ejemplo que iba a poner Una ISO 152, está bien, disparaste pero le metiste 800 a un chabón Y todo gracias, el chabón me agarra, te mete, te devuelve 300 Listo, ya está, vos <risa> le pegaste claro. Entendés, pero acá vos le pegas eh, 200, un low roll de 190 Y el chabón te mete eh, 500, al revés, no, no te conviene Exacto, aparte en mi caso particular no soy fan de los casas que no sacan mucho para eso saco otra cosa, por ejemplo. Por más que el casa tenga eh, cadencia, en el caso del STRB, van bueno, a poner eh, un L25. caso muy estimado. O el L25, por ejemplo. Que el L25 te caga tiro cada dos segundos, pero no saca nada. Bueno, yo no soy muy fan de esos casas. Para eso prefiero um, otra cosa, no sé. Y me parece que hay casas mejores de tier 7. Y si no me equivoco, ese está para comprar dentro del juego también. Sí, creo que sí. Entonces, bien. pagar por algo que está dentro del juego, no. Sí, acá está. No sé cuánto vale porque ya lo tengo. No, me, no, no me deja verlo. Y debe valer 5.000 y pico debe valer. Sí, 5.300, anda por ahí seguro. Eh, pero... Sí, la verdad es que es, es una picardía comprar algo que está dentro del juego, ya, ya de por sí. Eh, y después Exacto. lo vas a usar... Es un 7. ¿Cuánto lo puede usar? Por eso. En un par de random, en algún torneito, poner Pero tampoco vas a llevar... En un torneo no vas a llevar este, tampoco. Ni loco. No. Loco. Y, y es lo que dijimos los tier 7 están muy enfasados contra los tier 9 y bueno tenés que dispararle te sale un T30 que te está torreteando y vos tenés que pararle con 2.37 por eso y decís vale bueno idea. y decís bueno listo cambia explosiva penetración 44 no, sí. pero aparte un T30 contra explosiva y que se caga risa sí sí con 44 de penetración y le saca 95 primero que no le vas a ni siquiera penetrar boludo. te va a rebotar hasta la explosiva o sea <risa> volá de ahí por vale. eso eh, bueno, el que sigue, ¿qué más tenemos? A ver, después se viene el objeto. Eh, no, sí, el objeto 24, 244, de tier 6. El objeto eh, 244. Acá está, sí, perfecto. Bueno, objeto 244. Mm, lo pongo acá. Bueno, este vehículo pega. Tiene el cañón de. Para aquellos que más o menos quieran saber, eh, tiene el cañón de lo que es el T-34, el 85 el 85M, todo eso, que es lo mismo 180 está pegando con munición estándar eh, penetra 144 194 con APCR y con explosiva pega unos 300 pero penetra 44, o sea, no hace nada después recarga unos 4.6 menos eh, 5 de depresión, típico de los rusos de estos, de estos tieres, velocidad de apuntamiento 2 dispersión de 0.32 eh... Puntos de vida 990, 120 de chasis, eh, 100 de lateral, 60 trasero. Pero con este vehículo no puedes hacer scrappy porque si, pues si, bueno, 100 de lateral, sí joya, pero esta parte de acá la dejas, eh, ves que es parte redonda, entonces te la clavan en el costado, como le pasa al Tiger Porsche y todos los que tienen esas orejitas a los costados, te las clavan todas. Básicamente torreta 100, 90-90, potencia específica de 11,67 lenteja. Camuflaje no tiene, visión no tiene, básicamente. O sea, es una, un cañón de mediano, de tier 6, en el cuerpo de un IS, más o menos, para que tengas una idea. No sé si lo jugaste a este cucho, un IS, ¿jugaste? Eh, a ese no lo jugué, pero sí lo he visto un par de veces en partida de videos y me parece interesante el tanquecito, ¿no? Sí, lo bueno es que igual te las clavan todas, te, digo, ¿no? te entran todos sí, lados, sí. ¿no? Es un, es, me parece que es como un falso pesado en tier 6. Hmm. Pero se mueve algo. como un pesado. Sí, sí, algo similar, pero bueno, es como un. O sea, podés más o menos aguantar algo dentro de tier 6. Y podés eh, más o menos pegar algo rápido. Sí. No me parece malo el tanque. Mm, no, no, no, no. Malo no es. Eh, el tema es que pensé que con él este también vas a ver tier 8. Exacto. Eh, y por ejemplo, lo que estoy viendo es. Bueno, mira, el 85M tiene 810 puntos de vida. Y este 244. Eh, que es un, también un pesado ruso en este caso 990 Si, sí, te bancas un tirito más, boludo Un tirito y medio más o un tirito, depende Pero Claro, o sea, dentro, dentro de los pesados de, de Tier 6, yo creo que va O sea, porque estás sí, viendo sí. kb 2 eh, Quizás algún M6, ponele Más o menos con la cadencia Te, te podés dar pelea Si, sí, un Tiger 131 Y todo eso, un HT Si, sí, claro. en Tier 6 está muy bien, o sea, para Tier 6 el tema es que si sos pesado y tenés que ir contra, te encontrás un IS-3, te encontrás un Defender, te encontrás todas esas cosas, y tenés, pensás que tenés que clavársela con 194. Claro, ni hablar Defender, esas cosas. Que... Y a distancia, esos 194 se transforman en 170, 160. Por eso. Te mando un beso, o sea, date vuelta y no vimos. Este que de, de 0 a 10, ¿cuánto le pondrías? Ese no está en el juego, si no me equivoco. Así que. No. Yo creo que compraría, lo compraría ese, por un tema de que me parece interesante para torneos o para joder un par de veces, un par de partidas. Así que yo creo que lo compraría y le daría, no sé. Creo, no lo conozco, no, nunca lo jugué, pero creo que le daría un 7. Mm. Sí, sí. Eh, sí, a mí me gusta. En tier 6 está muy bien. Yo le, doy, le, le daría un 8 realmente, pero le tengo que dar un 7 porque ve tier 8 y dices si que ahí estás. Tenés que cambiar radicalmente tu forma de jugar. O sea, pasa de ser exacto. un pesado a un ligero, básicamente. Pues. Te las clavan está todas. Estás limitado ya en tier 8. Es que un tier 8 vas a ver un... un, un boludo, que te sale un lobo con 2.94 con oro, un defender 2.65, <risa> pff, ni te apunta y chata. Entonces... Es, ya incluso hasta tier, eh, hasta, hasta tier 7 te, te, estás medio limitado. Y te aparece un IS, lo que estamos viendo recién, un ISM, un IS2 shielded, eh, te pega 450, te pega. 400. Sí, sí, por eso. Eh, estás complicado. Pero en tier 6 y con algunos tier 7 podés ir. Ahora tier 8 te transformas directamente en una gacela y ve a, a una segunda sí. barra tercera barra cuarta línea. En casa de tier 8 te saca a la mitad de la vida. Y sí, o más. ¿Y la hizo 152? No, te te dejan <risa> en coma, literal. <risa> sí. Deja la tripulación aturdida, boludo Y, y con COVID bueno. Mucha mierda Bueno, ¿qué más tenemos entonces? siempre tenemos el Firefly Sherman bueno, este es el típico mediano Que se la, le clavan todo Pero tiene una cosa que es muy buena Que es el, la, la munición premium Que penetra 239 Sí eh, El cañoncito recarga en 3.7 Pega 150 Velocidad de apuntamiento 192 Dispersión 0.33 eh, puntos de vida 8.40, chasis 50, torreta 76, o sea, le entra todo. Todo, todo, todo. <risa> una piedra, eh, creo que aturde la tripulación. Eh, <risa> las potencias específicas de 12.67. Lento, lento, lento. Eh, camuflaje 4.80, eh, está bien, normal. Visión 4, eh, 3.96, casi 400. Está ciego, no ve la mierda esto. ¿verdad? 3.90, parece un mediano. Y es poco, sí. Eh, no, no le voy a poner las ópticas, pero... Es el típico ir? mediano pesado, digamos. ¿no? no es el mediano, como un Cromwell. Sí, el mediano pesado, pero sin blindaje. Y sí, es sí. de segunda tercera línea eso. deja que el resto vaya adelante y vos atrás y pegás. y sí, con 2.39 hasta que se te acerquen los podés comer, pero... No vayas a la primera línea porque fuiste. Entra todo, todo literal. Sí, sí. Eh, sí. Yo, la verdad, que un tanque así a mí mucho no me convence, boludo. ¿Qué querés donde no, no tenés ningún tipo de protección. O sea, no, sabés que no vas a rebotar nada, de nada, de nada. Y vas a ver tier 8. Bueno, y... por empezar hay que dejar algo en claro. Estamos hablando de los tanques premium. Premium, o sea, premium. Todos todo los todo lo que estamos nombrando son tanques premium. O sea, se supone que te dan créditos y tripulación. Todos te van a dar tripulación, pero eso no cambia. Es uh -huh. indiferente. Pero sí te tienen que dar créditos, o por lo menos tienen que dar créditos. Bueno, hablando de este tanque particular, no sirve para dar créditos. Porque estamos hablando de un tanque que solo sirve la munición, Premium. digamos, la de oro, que es la que penetra power, porque va a ver tier 8, vas a ver tier 7, y bueno, mientras veas tier 6, quizás puedas penetrar un par de veces, pero... En tier 8 vas a tener que usar oro sí si o sí, si, o sea, por ende ya no te va a dar créditos. Si a eso lo sumamos que el tanque solo se caracteriza por eso, no sirve. O sea, en particular, no sirve, o me parece que hay mejores cosas. Y la verdad que no, sí. pagaría, no pagaría por un tanque Que solo tengo que tirar munición premium No me va a dar más que la tripulación Digamos, entre comillas o sea, Bueno, pará, en tier 6 Con 170 Casi sí. va bien Va, va Tier 7, algunos sí Porque como los tier 7 están muy desfasados Le vas a entrar seguro para tier 8 directamente ya es full oro directamente. No, olvídate Bis 8, aunque sean tres tier 8 nomás No sí, sí, eh. sí, importa Está, de la cargada oro, pues al piste perdiste. Ponele que sea un perogueto, justo, pero él te las va a clavar todo igual. ¿sabes? Sí, con este tanque no te tienen que ver, boludo, porque en cuanto te ven, cagaste. O sea, te entra absolutamente... No hay nada que te salve. Ni cycrapping, si bueno, ni, ni, ni angular, no. ni nada, boludo. No, no, no, no, no, en esas cosas que a veces veo que están angulando con tanques así como este, se hacen el, en posición de diamante, ah. pero si te entra todo igual, boludo. <risa> Aparte de segunda y tercera línea, ¿no? Puede ser la primera línea. Ni en tier 7, ni en tier 6, o en tier 6 Te van a enfrentar cosas que te puedan llegar a clavar 300 de un tiro, bueno, 400 de un tiro Sí, te parece un KB Un una un Su-100 Campeando, un KB-85 Por con, eso Con pero... cañones grosos Por eso, tiene jugada atrás, y para jugar de atrás Si encima que te ven, no tenés camuflaje No tenés visión, lo único que tenés Es la munición de oro, que digamos más o menos te salva Pero Si vas a comprar solo un tanque por la munición, y no lo compré. No, la verdad que con dinero real yo este no lo compraría Para nada eh, Yo tampoco eh, ¿Puntaje de 0 a 10? Eh, no, yo le daría un 4 Porque solo ese, esos 4 puntos son solo por la munición Nada más hmm. no, eh, no. Hmm. Más de eso no Sí, sí, yo le daría Un 3 Un 3 porque no, no, no me convence nada O sea, está bien en la munición Pero es que va a ser un ¿sabes? ¿Cuánto gastás con esta munición? Si tenés que. mira cada munición vale. Eh, 3.200. Ya que disparés. Y encima disparás cada 3.7 segundos en una partida larga. <risa> es que se te van 100.000 créditos, pero como si no. ¿Y encima para qué? O sea, no, no, no, no es al pedo. Ni lo Por culo. eso. Aparte, no, no todos los tiros le van a entrar. pues si me decís, bueno, entra todo los tiros que yo tiro. Genial, buenísimo. Pero allí ese 3 te va a costar, no todos le van a entrar. Me habla de un Defender, un Low, un Ojo. Un T29. No, ni y siquiera. Vez a veces ha tomado el sí, sí, ponele. Y un Oni, un tier 7. El japonés que a veces ¿Bes? te rebota esas cagadas, te rebotan. tiro, es tremendo. ¿Por eso? Eh, sí, no, 4 y 3, 7, 2, 3, 50. <risa> no, no prueba, este no prueba ni, ni por lejos. <risa> eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos queda? A ver, eh, después viene el Sumua, el tier 8. Sumua. Eh, bueno, el Sumua pega 300, tiene autocargador típico de los, de los franceses, pesados. Eh, tipo de la línea del 50B 50-100, 120 y 50B Recarga en 32,89 el clip completo 5 proyectiles, 2,25 entre tiro y tiro Menos 10 de depresión 2 de apuntamiento, 2 segundos, 0,35 de dispersión eh, 1450 eh, Los puntos de vida Un poquito por debajo, tal vez de, del resto eh, 140 de chasis 90 lateral, 70 trasero. 120 de torreta frontal, 60 y 60 trasero. Y después tenés una potencia de 12 con 37. Camuflaje no tiene y visión tampoco tiene. Prácticamente 428 con comida. Estás bastante limitado. Y fíjate que tengo encima el conciencia situacional y, y lo que es el reconocimiento. O sea que está masivo que no sé. Lo que sí tiene este tanque en particular es que el somo es bastante troll en blindaje en su tier. Y... y en líneas generales me parece un buen tanque, pero como siempre les digo, lo que pasa es que vas a ver tirar 9 y 10 y te la van a clavar todo igual, pero si lo sabes sí. usar, tenés mano para usarlo si te gusta este tipo de tanque y le vas a dedicar tiempo yo creo que es una bestia eh, sí. el tema es que tenés que dedicarle tiempo y saber cómo tenés que saber cuándo irte, cuándo quedarte de ser medio sucio para usarlo en el sentido de aparecer y pegar y el tema es que tenés un clip Y que son 32 segundos de recarga es, Si bien no es mucho Dentro de todo no es mucho eh, Pero son 32 segundos ¿vale? Y que sabés, yo sé que Pegaste tres tiros antes que de pegarme a mí Yo estoy con un monotiro Y me pegas dos tiros Sé que tengo 32 segundos para ir y buscarte Y clavarte por lo menos tres tiros Y si con esos tres tiros Aunque sea, te meto 400 por disparo, 350 por disparo ya casi que si estás un poquito tocado te llegó eh, no sé, qué, sí. ¿qué opinás vos escuché del Somoa. Eh, a mí me gusta el Somua no, no sí. sencillamente no lo jugué nunca pero sí me gusta, me llama un poco la atención el tema del autocarregador, de que tiene un chasis más o menos troll, de que es más o menos preciso, tiene buena penetración con las dos o sea, tiene cosas buenas ahora, como vos decís en de te las van a quedar casi todas a está muy limitado, tenés que saber usarlo. Los franceses tienen lo suyo, tipo. Te dan la, la, las cosas para que vos hagas una buena partida, pero tenés que saber usarlo. Son menos troll. Sí. Y, pero sí, yo creo que pagaría por eso. Está, está interesante, está bueno. En tier 8 lo más probable es que la pases bien. Eh, en tier 9 también quizás. Ya en tier 10 se me complicado. No es un pesado. Me parece que no es un pesado. Mm. Pero sí, yo, yo creo que lo compraría. Sí, además lo que tiene el frontal está muy angulado y frontalmente va a ser, es muy troll, boludo. Si te lo angulan un poquito, eh, bastante troll porque encima tenés 90 de lateral. Eh, o sea, no va a ser fácil que te la claven así nomás. Si estás un poquito angulado y encima estás en una posición con depresión y todo eso, va como piña. Ahora el tema es. Después, otra de las cosas por las cuales también lo, lo compré es por el tema del frontline. En frontline, que bueno, hace un montón no sale, pero me hubiese gustado usarlo porque me parece. Realmente que está, está muy bien. Yo a este vehículo eh, le pongo 8 puntitos para mí. Está muy bien el su Yo le pondría... Yo también le pondría un 8, me parece. Mm. No, está, es uno de los mejores premios de tier 8, boludo, creo. Está bueno el tanque, está bueno. Sí. Tiene lo suyo como todo, pero está bueno. Sí. Mm. Encima pensás que tenés menos 10 de presión, boludo. Va como piña. Está buenísimo sí, sí. Eso. eso está bueno. Eh, bueno, a recontra, aprobadísimo. ¿Qué sí, más sí. tenemos por ahí? Entonces nos queda ya poquito. Nos queda el último. El último, dale. El TL1 LPC. Ahí va, The Offsprings Exacto. Eh, el vehículo The Offsprings de la banda. Creo que es norteamericana, ¿no? Me parece o no. no tengo la banda. Eh, de... Sí, creo que sí. Eso es Yanquilandia, creo. Eh, pega unos 280, penetra 208 con munición estándar AP, y penetra 2.80 con hit, recarga en 7.2, menos 9 de depresión, más 19 de elevación, 2.1, velocidad de apuntamiento, 0.35 de dispersión, 1.400 puntos de vida, 89 en el chasis, te entra absolutamente, hasta mi, mi, si mi vieja te tira una piedra, te entra, Blindaje eh, en la torreta 178, 76 de lateral, también frontal la torreta puede que rebote algún tirito, pero hay que tener un poquito de suerte, Después la potencia de 17,84 Casi 18 está bastante bien, velocidad máxima 50, eh, rotación bastante Bien, 53, bastante difícil De trolear eh, Camuflaje por debajo de la media 300 y pico, 348, rango de visión por arriba De la media, 476 Sin comida O sea que si le pongo comida se va a unos 500 Con las ópticas Revestidas, muy buena visión Muy buena visión, pero también te van a ver Porque tenés 348, o sea el es el camuflaje de un, de, no te digo un pesado, pero casi, <risa> casi, casi. Va por ahí. Sí. Uh, este lo jugaste vos? ¿Tuviste la oportunidad de jugarlo o no? No. Sinceramente no. ¿De enfrentarlo? Sí. Depende con quién, a veces me, me, han, me entró todo, a veces, mm. pero a veces yo también entré todo, así que. Sí, lo, el, lo que tiene bueno es la torreta, digamos, que tiene 178 y que tenés buena depresión. O sea, si te pones un lugarcito como para que la torreta quede angulada y si el chavo está por debajo tuyo y puedes esconder un poquito el chasis, pero fíjate que es. Son todas condiciones que tenés que ir poniendo. Sí, estás angulado. Sí, estás con depresión. Sí, escondes el chasis. Cuando hay tantos sí de por medio es porque eh, no es tan del todo bueno el tanque en sí. Es medio limitado. Sí, a mí, lo que no, a mí no me gustan los tanques que tienen hit, boludo, pero eso es una cuestión personal a mí, como munición premium. Bueno, eh, creo que ese tanque fue el que empezó a revolucionar la hit, entre comillas, de los tier 8. Fíjate que es rápida. 1.219 y penetra 2.80. Está re bien igual. Sí. sí, por eso. Ese tanque lo daban sin, obviamente, sin la skin, cuando vos reclutabas a alguien, me parece. ¿Sí? Que lo daban antes. No, no sé. sabía. Y no llamaba mucho la atención, por eso ahora lo pusieron acá con una skin y bueno. La claro. gente ya lo compra. Pero el en sí no es malo. Tiene no, no. sus cosas como todo, o sea, está limitado. Wey. Si no, estaría rotísimo todo. Tiene una cúpula para ser yankee y tiene una cúpula dentro de todo. Chiquita, la munición hit, o sea, penetra bastante bien. Es rápida y sacás 2.80, o sea, te pueden salir 300 y pico tranquilamente. Sí, ahí, rápido. 3.30 ponele. Ajá, y los yankees se caracterizan por tener mucha visión. O sea, básicamente vos vas a ver todo antes que te vean. Por ahí sí. te ven, seguramente, pero vos lo vas a ver primero. Sí. Podés torretear, podés irte. O sea, me parece un ataque dentro de todo. Versátil. Digamos. Sí, versátil. No, y además tenés 1400 puntos de vida, que no, no, está, no es despreciable. Eso, si lo sabés usar bien con los 2.80, podés darle pelea a cualquier mediano y a cualquier pesado también. Sí, sí. Sí, sí, eh, porque le, le metes un hitazo y 2.80, ya está. Por eso, y la hit no pidió la penetración. Encima que no. es rápida, bueno, más o tiempo. menos es compensado. Sí, eh. Yo creo que si lo usaba una segunda línea, incluso te podés ser... Depende, ¿no? En contra tier 8 te podés ser una... Lo que pasa es que no, la movilidad tampoco, no es mala, 17.8, casi 18, pero tampoco es la mejor del mundo. Te puedes mover por el mapa tranquilamente. El tema es que el chasis es 89, es el blindaje de un tier 6, más o menos. Y sí. tenés que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y en tieres altos, con las explosivas de los de los tieres altos, tenés que tener pero, cuidado por demás... Y, eh, y como todos los tieres 8. Tenés que tener cuidado con los tieres altos, básicamente. Ahora, en su tier está muy bueno. Contra tier 9 podés hacer buenas partidas. Tier 7, 6 obviamente sos eh, indestructible. Prácticamente si mostrás solo torreta. Con esos 178, pero bien redondita. ¿eh? Fíjate que está bastante, bastante angulada la torreta. Y yo no, no, no lo veo como un mal tanque. Eh, Tenés un buen cañón, relativamente buen cañón La dispersión no es mala, menos 9 de presión te hace un buen En línea general es un buen tanque Pero tenés que saber No comer eh, daño Digamos, no Que el tradeo o el intercambio de tiros Siempre sea favorable a vos Porque a vos tenés que saber que En el chasis te entra todo Y en la torreta podés rebotar Pero tenés que tener mucho cuidado Exacto, tenés que saber contra quién vas a ir Exacto, sí Y no, eso no es mismo... difícil a veces ¿eh? Sí, no lo muevo ahí contra un IS-3 Contra ir contra un Lance-C, por ejemplo Claro el Lance-C, si vuelve a rotear, no te la va a clavar quizás la cúpula Por ahí no. sí pero... eh, Para sí, el IS-3, si sí. vuelve angular al IS-3 Y bueno, quizás te la clave Sí, quizás te la clave, también depende Si el IS-3 está en una posición eh, Vos sabés que él no tiene depresión Pero vos tenés menos 9 Y una buena torreta, y dos En la pancita lo hace recontrapollo Por eso, sí. o sea, tenés depresión depres Perdón no, no, que en la pasita le clavás absolutamente todo, digo. Sí, sí. Tenés depresión, tenés visión y tenés daño. Si vos lo agarras bien o mal parado el IC3, le vas a ganar a vos. Pero mm. sí. depende contra quién te enfrentés. Ahora, cuando ya ves tier 10 o 9, y tenés cuidado si te enfrentás contra un 304. Por más que le estés torreteando, si tienes suerte, y te la va a clavar igual. Sí, por sí, lo no, mismo no. La artist, si te ve torreteando, te va a pegar y te va a sacar 500, 400. Sí, sí, no, ni hablar. Por eso, te decía, por eso decíamos, lo de buscar el rival ideal. Tier 10, ves que está un chiste y un super conqueror torreteándote. Eh, eh, sí. Yo te diría que mejor huyas como puedas. Exacto. Así que, bueno, ¿el puntaje para este? Eh, yo le pondría un... Creo que le pondría un 9. Me, me convence en eso de los 2.80 de la hit, creo que era. Sí. 2.80 del daño. Eso sí. me convence. Sí, como sí, para invertir sí. plata, digamos Así que yo le pondría un 9 eh, Yo le pondría un 7 La verdad, este tanque Me parece buen tanque Me parece que flaquea un poquito en tieres altos Como la mayoría de los tieres 8 Pero está bastante bien Incluso se puede llegar a usar en torneo tranquilamente Tranquilísimamente uh -huh. eh, Y es divertido además tener la skin de, de Osprings No sé si vendrá con la skin de Osprings No sé eso con la, Sí, con la skin sí No sé si con la, con la tripulación Claro, ahí está el tema eh, a ver qué dice acá en la página. Claro, porque no te dice... No. Especial estilo 3D Pretty Fly, claro. Eh, a ver, tener una de Tripulación, habilidad cero, completamente entrenada con la pericia banda de hermanos y experiencia suficiente. Con habilidad, voces de la tripulación y música. Sí, mirá. sí es verdad. Pero Entonces, no... sí. sí, pero no dice, boludo. Estilo especial 3D Pretty Fly para... Sí, sí, sí. Dice voces quiere decir que tiene los tripulantes. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces o sea, viene, viene con 0 habilidad, digamos, pero viene con los tripulantes. Claro, claro. Eh... Bueno, los que son fanáticos de la banda y encima quieren tener un tanquecito, que puede venir como piña, encima no es malo. Tiene buena movilidad, pega bien, penetra bien. Le recarga está está bien. Podría ser un poquito menor. Es más, si le pone comida, es menor todavía. Recarga en 7.2, no está mal. Mira, con una coca, recarga en 6.9. O sea, va como piña, boludo. Por eso. Pensás que supuestamente es el mismo daño del Panther 8,8. Eh, Retrucho, eh. Igual a vos te salen buenas partidas con el Panther. Sí, son dos de 10 pero sí. Sí, sí, sí, es que es, es otro tanque que también te entra todo. Muy difícil, voy a usar. Muy difícil. Muy circunstancial. Sí, sí, también. Así que, bueno, amigos, hasta acá el video. Wow, boludo, le dimos una banda, una hora diez de, de video. Zarpado. Pero bueno, le hicimos un informe completo de si vale la pena o no vale la pena. Eh, acá les voy a mostrar la página eh, de World of Tanks donde pueden conseguir el paquete ¿Y cuánto vale el paquete? Estaba mil 5.000 mil pesos argentinos, sí Bueno, mil pesos argentinos, a ver, sería algo así como eh, Vamos a hacerlo ¿Cuánto vale? No sé, 156 está el dólar, 160, ponele. Algo así Sí algo así, depende del país y depende de un montón de cosas. Pero más o menos, para que tengan una idea, entre 30 y 32 dólares, más o menos. Para que tengan una idea, aprox. Después depende del país, de la región y demás. Pero aprox, más o menos, entre 30 y 35 dólares eh, está este paquete. Que a priori, vos qué harías, escuche, así ya cerramos el video. ¿Vale la pena el paquete o no vale la pena el paquete? Si tuvieras la guita, vos qué decís ¿lo compro o no lo compro? No, no lo compro. No lo compro porque solo de los 12 tanques me quedaría con dos. Uh -huh. Porque los demás o no sirven, digamos, para lo que está el juego actualmente, o los o tengo la posibilidad de comprarlos de otra forma. De conseguir sí. dos tanques, que el total, por ejemplo, sería algo así como mil pesos, ponerle, para decir algo. Mm, sí, Entonces poquito. me termina saliendo, sí, poquito más. poquito más. Y me termina saliendo más barato y solo compro lo necesario y lo que realmente sirve. Así que yo no lo compraría el paquete. Uh -huh. Eh, sí, no, yo la verdad es que... A ver, eh, La verdad que si querés coleccionar tanques... Si te gusta coleccionar tanques y tenés la guita y no te importa nada... Sí, Comprala, porque vas a, vas a tener un montón de tanques por mil pesos. O sea, la plata en sí, el dinero que invertís... Repito, esto es lo que estamos hablando desde Argentina. No sé si en Chile vale... Si vale el quíntuple o en Bolivia... Porque siempre, por lo general, depende del país... Vale el doble, el triple, el cuádruple, no sé. Pero si sos de Argentina y te vale este dinero... Eh, por mil pesos, estamos sacamos la cuenta que son más o menos 416 pesos por cada tanque. Algo así habíamos dicho, ¿no? Me parece. Algo sí, así, sí. 416 con 60, más o menos por, por cada tanque. Lo cual no es un precio elevado para tener 12 tanques, que es un montón. Ahora, después ya ustedes vieron lo que les dijimos de cada tanque en particular. Saquen sus propias conclusiones, inviertan si les parece bien, si les gusta tener estos tanques o no, porque pensá que si ponen a la un burrasque... Tiene que estar 1.200 pesos. Un 50TP debe estar 1.000 pesos. Un Carnarvon debe estar 1.200 pesos, más o menos. ya Ahí ya tenés 3.000. El TL1 del PC debe estar lo mismo. O sea, en cuatro tanques ya tenés 4.000. Y después te, te vendría, entre comillas, de regalo más o menos, el Gross Tactor, el S2, el Krupp, el Sherman, el Hawk. Eh, bueno, ya saben lo que pensamos de cada uno. Es eh, como dice cucha Hay muchos tanques que realmente no son del todo buenos. Que no son... Eh, del todo competitivo, por decirlo así, entre comillas, pero la, la, la oferta ya queda en cada uno si comprarla o no. Eh, pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy lo, lo hemos hecho un poquito largo, así que te agradezco, Cuche, que nos hayas dedicado este tiempo en el canal. Eh, no, nada, nada. Se... ¿Qué estás comiendo, Cuche? Me da mucha intriga. Eh, no, un churrasco nomás. No, oh, rico, boludo. Yo tengo un hambre, boludo, me cada... estoy eh, <risa> Si no puedo más. Eh, así que, bueno amigos, nada, le agradecemos a Cuche y abajo seguramente vamos a estar dejando el, el link con el canal de, de YouTube y de Twitch del señor Cuches para que lo vean ahí cuando está en directo y sube sus videillos. Le mando un saludo a todos, cuídate Cuche, nos veremos muy prontito, cuando Dios quiera. Y dale, dale, vos también. Dale papu, les mando un beso a todos, cuídense. Chau, chau.